Es difícil de llevar, mezcla de pasión, e ingenuidad, difícil de controlar. Tú siempre tan fantástica, yo sé que tengo mucho que aprender, pero tú también. Y sigo pretendiendo. Desnuda a mediar luz, intimidad y vestir mi bien. Sabes aprovecharte de la luz que deseo olvidarte. Mi vida es mi enchila chista, templando el aire, pienso en su edad. Locamente enamorado, locamente enamorado No sé lo que me pasa, pero solo puedo pensar en ti uh, locamente enamorado, locamente enamorado Sí, sí, todo era bien, ya verás Me digo porque quiero tanto, me suscito, son tan fuertes tus mirada, elegantes. Si yo soy solo una dos aliente, puedes entrar en tu mente, pisando fuerte, pisando fuerte. Admirar las luces apagadas. Bueno, y aquí estamos con Alejandro Sanz y su música fantástica que te lleva a dolar, dolar. Con la imaginación. Traeremos temas tan interesantes como Pixarlo Fuerte y su discografía. También está pronto. No lo recuerdo ahora.